Oh Jesús, siempre justo en la sentencia, por las almas benditas yo te ofrezco todo ayuno, vigilia o abstinencia, y cualquier obra buena en que merezca, todo el rezo, el trabajo, la indulgencia, lo que sufro, callo y padezco, y ofrezco, por alivio de sus quebrantos, los méritos de Cristo y de los santos. Piadosísimo Jesús, mira con benignos ojos las almas de los fieles difuntos, por las cuales has muerto, derramando tu sangre y recibiendo tormentos en la cruz. Amén.